Este, este momento tan especial ¿no? Eh, de muchas partes del mundo pero juntos un poquito eh, vamos a seguir con el tema del, del Dao De un complicado, muy complejo desde mi punto de vista es más, voy más hacia la práctica y, pero bueno, algunos, algunos apuntes simples, sencillos. Tendremos días más adelante que seguiremos hablando de esto. Jandra, el miércoles pasado, nos, nos comentó lo que era el Tao. Y en resumida cuenta, en una palabra, lo intangible, o el todo, también podríamos decir. Ahora, de, sería la ley natural. ¿Vale? Eh, desde la perspectiva moderna, Dao De es la ética que regula el comportamiento social. Pero desde el punto de vista tradicional chino, Dao De no solo regula el comportamiento social, sino que también ajusta y regula los procesos del cuerpo y de la mente. Os comento esto y luego eh, muy, muy por encima, como os dije antes, y he decidido leer un, unos cuantos párrafos del libro de Pang directamente. Es muy corto. El significado de Dao de en la ética tradicional china es por tanto diferente del de la ética moderna. Tradicionalmente, Dao de es un estándar de conducta dentro de las relaciones humanas que afecta los procesos del cuerpo y aporta salud a la gente. En la antigüedad, se consideraba una parte vital de la práctica. Dao De está en las relaciones de las personas y un buen Dao De está en las buenas relaciones. Una visión completa del mundo a partir de Dao De ve todo cuanto existe, toda la vida humana, la sociedad y el mundo natural como una completud conectada e indivisible. El objeto de la práctica del Dao De por lo tanto, es tener una relación armónica con todo cuanto existe. ¿De acuerdo? Aquí, para los que venimos eh, pues, escuchando y profundizando en el Sinen Chikung, ya hemos hablado de la teoría de la completud. Pues exactamente lo mismo. Todo un conjunto, todo una unidad. Una cosa más que quería comentar, la, lo, que dec, lo que dijo Confucio. No hagas a otro lo que no deseas para ti. Y también hay otro dicho, otro refrán chino muy antiguo que dice Dar a otros es obtener benevolencia. Ayudar a otros es cultivar la felicidad. En, como dije al principio, en líneas muy generales, pues a esto está orientado. La práctica del Dao De. Sigo leyendo. En el significado, el significado del Dao de en el sinen chikun. La visión de Dao de de sinen chikun es muy similar a la de los antiguos chinos. De cualquier manera, la teoría de la completud Hun Yuan afirma que lo que es llamado Dao de es en realidad el ser natural y la función del Hunyuan chi. Semanas atrás. También empezamos hablando de lo que era el Hun Yuan Chi, ¿vale? Ahora, el Tao, el Tao Te Ching lo explica de manera sencilla. Aquellos practicantes que tienen un buen D son aquellos que obedecen las leyes del Tao. La teoría de la completud Hun Yuan ve todo en el cosmos como un todo estrechamente relacionado y por lo tanto, el en Chi promueve la práctica del Tao de para mejorar la relación con todo cuanto existe, con el ser, con los otros, con el mundo natural, y entonces formar una completud armoniosa. ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta lo que Confucio dijo, no hagas a otro lo que no deseas para ti, ya estaremos haciendo una buena práctica del Dao de. Leo un poquito más. En el chikun tradicional se dice que puede sentirse el Dao intangible a través de una práctica dedicada y que cultivar el Dao de es realmente el corazón de esta práctica. En los tiempos antiguos se pensaba que si la gente cultivaba su corazón y su mente con un buen chikun y se ocupaba de la gente con gentileza, entonces su chi sería naturalmente ajustado y obtendría el Dao. En un buen estado de Qigong, Dao puede percibirse como el estado al que los chinos llaman vacío, pero no vacío. Un sentimiento profundamente sutil, de totalidad, difícil de describir, que está más allá de la distinción entre lo estático y lo dinámico. Para los antiguos chinos, un alto nivel de práctica de Qigong representaba perfeccionar de… Y entonces el practicante con maestría naturalmente encarnaba Tao. Es decir, una buena práctica y podemos sentir, percibir, experimentar el Tao. El Tao de Yin describe este estado de pureza. Con un alto nivel de práctica de Qigong, la conciencia está naturalmente centrada y es gentil. Sin pensamientos distractores, el practicante debería tener claridad acerca de muchos temas sin diferenciarlos entre sí y debería naturalmente seguir reglas y normas sin mantenerlas en su mente. ¿De acuerdo? Entonces, a mí se me ocurre que hoy día vamos a dedicar mucho más tiempo a la práctica. A través de nuestra práctica podemos llegar a este estado alto de chikun y poder experimentar el Dao de manera natural. Si os parece bien, pues ahora empezamos a practicar. Nos ponemos de pie. Si alguien no puede ponerse de pie, puede ser una práctica también sentada creo que ahí se me ve bien y también creo que se me escucha bien Nuestros pies están juntos. Vamos a ponerlo primero, una sonrisa. Una hermosa sonrisa en el rostro. Que en sí misma ya es una práctica. Con suavidad, cierra los ojos. Y ve a tu interior. Lleva tu atención a tu cuerpo. Observa tu cuerpo. Haz un escaneo de tu cuerpo. Un escaneo mental. mente abierto. Mijmen es el punto que está opuesto al ombligo en la espalda. Para abrir Mijmen, solo hace falta llevar hacia adelante, empujar un poquito la punta de la pelvis y notarás que tus rodillas se relajan. La curva que tenemos ahí detrás en la espalda opuesta al ombligo, prácticamente desaparece. Siente todo el peso de tu cuerpo distribuido en la planta de los pies La coronilla sube suavemente. El cuello se estira, se endereza, pero no tiene tensión. Con suavidad, Sube Hui Jing, El centro del perineo. Súbelo ligeramente. Relaja los hombros. Permanece así, observando tu interior, sintiendo tu interior. Relaja toda la cabeza. Relaja los ojos. Lleva tu atención a los ojos y se relaja. Relaja la nariz. Relaja la boca. Relaja los oídos. Relaja la frente. Relaja la barbilla. Relaja las articulaciones de la mandíbula. Relaja los hombros. También el cuello. Relaja los codos. Relaja las muñecas. Relaja cada articulación de los dedos de tus manos. Relaja la... Punta de tus dedos, siente la punta de tus dedos totalmente relajadas. Relaja el pecho. Relaja la espalda. Relaja la columna. Relaja el abdomen. Relaja las caderas. Relaja las piernas. Rodillas. Tobillos. Relaja los pies desde... El talón a la punta de los dedos. Siente tu cuerpo totalmente relajado. Continúa observando, sintiendo tu interior. Tu cuerpo se va relajando, capa tras capa. Se relaja y se abre. Observa, siente. Tu cuerpo... va volviéndose muy ligero es como si perdiera densidad cada vez más ligero más abierto naturalmente Conecta, sientes tu cuerpo de chi súper ligero. Sonríe, disfruta. Donde va tu mente, va el chi. Pequeño deseo de tu corazón, pequeño pero puro. Siente, desea sentir el espacio que te rodea, desea sentir la habitación en la que estás. Tu mente se expande. Tu cuerpo de chi se expande. Desea sentir el campo, el cuerpo de chi de todos los presentes. En esta reunión tu mente vuelve a expandirse del el campo de Chi que todos juntos formamos. Enorme campo de Chi. Un paso más allá desea unirte a todos los practicantes de Sinen Chi en el mundo entero. Nos unimos al campo de Chi. Enorme. Nos unimos a miles de personas, hombres y mujeres. Profesoras, profesores, maestros, maestras. También con profunda gratitud, únete al campo de Chi de Pangli. Damos otro paso más allá, pequeño deseo de tu corazón pero puro, desea llegar a lo más profundo del universo, a la fuente y ya estás allí. Nos unimos a todo el chi original. También con un pequeño deseo, puro de tu corazón, vuelve. Vuelve al campo de Chi que todos compartimos en este momento. Con tu mente viene todo el Chi puro del universo. Nuestro campo de Chi se nutre, se llena de chi original, también se llena de la mejor información, de toda la sabiduría de tantas personas, de todo el conocimiento experimentado por miles de personas. La salud de los cuerpos, de nuestros cuerpos, es posible ahora mismo. La armonía en nuestras vidas es posible ahora mismo. La tranquilidad de nuestras mentes es posible ahora mismo. suavidad, vuelve a la habitación en la que estás y también siente tu habitación llena de chi puro y de la mejor información. Siente cómo este chi te envuelve, igual que envuelve a todos los demás, nos abraza. Suavemente, ve a tuo interior. Todo il chip puro dell'universo, llena tu corpo, lo illumina. Todo il cipo puro dell'universo, llena tu corpo. otra vez, pequeño deseo de tu corazón y ve, desea llegar a lo más profundo del universo y ya estás allí en la fuente, desde ahí vuelve, desea volver a tu interior Ya estás dentro de tu cuerpo, todo el chipuro del universo. Llena tu cuerpo. Nuestros cuerpos y el universo se funden en completa armonía. Nuestros cuerpos y el universo se funden en completa armonía disfrutar con suavidad sintiendo el universo Levantamos los dedos desde el beñique anular, corazón, índice, las palmas miran la tierra. Siente la conexión que hay desde tus manos con el centro de la tierra, con el centro del universo abajo. Y con suavidad, empuja un poquito adelante. Vuelve atrás. Todo el universo está en ti. Empuja adelante. Vuelve atrás. Todo el chipuro del universo llena tu cuerpo. Empuja adelante. Y vuelve atrás. Relaja. Las muñecas, los dedos miran la tierra, va muy profundo abajo al universo. Y desde ahí levanta una bola de chi. Súbela a la altura del ombligo. Con la punta del dedo medio, y envía toda esta bola de chi a tu interior. Al centro del abdomen, por el ombligo. Gira desde el dedo meñique, las manos giran, vuelven a mirar la tierra y se mueven por el universo, a los lados y hacia atrás, reuniendo todo el chipuro. Flexionando tus codos, las manos se colocan mirando al Mijn. Con la punta del dedo medio envía todo el chi al interior por Mijn. Envíalo al centro de tu abdomen. Con suavidad, sube. Las manos se mueven por el universo, tocamos tapa a los lados del pecho. Con el dedo medio enviamos todo el chi al centro del pecho, siente el centro de tu pecho. Hombros relajados, sonrisa en el rostro. Empuja, las manos van al frente van al universo muy lejos al centro del universo desde allí con tus la punta del dedo medio envía todo el chi al centro del cerebro por yin tan por el espacio entre las cejas con suavidad Separa las manos. Tus manos otra vez se mueven por el universo. Gira desde el dedo meñique. Las palmas miran la tierra. Recogen chi. Y girando. Sube todo este chi. Arriba. Arriba. Arriba. Tus manos se juntan, nos estiramos un poco más hacia el universo arriba, relaja hombros, flexiona los codos y las manos vienen desde el universo trayendo todo el chi que llena nuestro cuerpo. Manos delante del pecho, toda tu atención a tu interior y es un pequeño círculo con la base de las palmas. Gira. Las manos, los dedos van hacia adelante al universo muy lejos. Allí en el centro del universo separa mi que separa el lugar, corazón, levanta los dedos, separa índice y pulgar, separa un poco las manos a, los, a lo ancho de los hombros y tira, las manos vienen, todo el chi del universo va a tu interior. Empuja. Ve al universo. Muy lejos. Tira. Dentro. Siente dentro todo el chi del universo va a tu interior. Empuja del universo. Tira. Dentro. Empuja del universo. Tira. Dentro. Siente profundo dentro de ti. Empuja al universo. Tira. Dentro. Empuja. Ve al universo. Quédate allí. Y separa suavemente un poquito a los lados, junta, siente todo el universo, se para de manera natural, se produce una apertura, junta, dentro, Siente el universo separando, te expandes. Siente el universo juntando, todo el chi del universo va a tu interior. Separa. Junta. Separa, junta, con suavidad desliza tus manos por el universo a los lados, sintiendo todo el universo tus manos se mueven a los lados. Allí empuja ligeramente y tira desde el universo, vuelve al interior, siente profundo dentro todo el chi del universo, va a tu interior, empuja, ve al universo, tira, vuelve dentro muy profundo. Empuja, ve al universo, tira dentro, empuja, ve al universo, relaja hombros, tira, ve a tu interior, Empuja al universo, tira dentro, con suavidad empuja al universo y desde ahí sube un poco, arriba, baja. Sintiendo el universo, sube, baja, sube, baja, sube. Baja, sonriendo, disfrutando. Sube. Baja. Relaja las muñecas. Las manos miran la tierra. Recoge el enorme bola de chi. Y súbela. Siente como tus manos atraviesan el universo. Cada vez es más grande, más potente la bola de chi que llevas entre las manos. Llévalo lo alto y relaja los hombros. Con la punta del dedo medio empuja con suavidad. Todo el chi al interior de tu cuerpo por la coronilla. Piensa suavemente en la planta de los pies. Presiona los codos y tus manos bajan. Empujando el chi que llena tu cuerpo. Las manos van por delante del rostro. Continúan bajando. muy cerca del cuerpo, sin tocarlo, con la punta de los dedos medios toca el ombligo y piensa suavemente en todo el chivo al centro del abdomen, al también, Con suavidad, desde el ombligo tus dedos van por la cintura a Mijmen, toca Mijmen y piensa suavemente en el ombligo, relaja hombros. Flexiona rodillas, cintura y las manos bajan por la parte de atrás. Glúteos, piernas. Hasta los talones. Palmas sobre los empeines. Y suavemente lleva el peso a la punta de los pies. Baja un poco, ve al universo. Peso a los talones, atrás, sube toda tu atención al interior, adelante, abajo, al universo, detrás, arriba, dentro, adelante, abajo, al universo, detrás, arriba, dentro, adelante, abajo, al universo, detrás, arriba, dentro. Adelante, abajo, universo, detrás, arriba, dentro Adelante, abajo, el universo, detrás, arriba, dentro. Con suavidad, endereza las piernas un poquito. Las manos quedan a los lados de los pies y recogemos el chi con las manos. Lo subimos por la parte delantera interna de las piernas. La mente y el chiva por el interior de tus piernas. Sube. Tocamos el ombligo con la punta del dedo medio. Y sentimos también el centro del abdomen. Con suavidad, deja que tus manos vayan a los lados de tu cuerpo y expande tu mente en todas las direcciones. Siente todo el universo. Tus manos se mueven dentro del universo. Abrimos los brazos. Las manos suben a los lados. Sintiendo, atravesando todo el universo. A la altura de los hombros, los dedos continúan subiendo. Empujamos ligeramente y tiramos desde el universo. Ve a tu interior todo el chi puro del universo, llena tu cuerpo. Empuja, ve al universo. Sonríe. Tira dentro, siente profundo dentro de ti, empuja al universo muy lejos, tira dentro, empuja fuera al universo, tira dentro, empuja fuera al universo. Nos quedamos allí suavemente, llevamos las manos adelante un poquito y vamos atrás. Siente el universo adelante atrás adelante atrás adelante Atrás. Adelante. Atrás. Con suavidad desliza tus manos por el universo al frente, muy lejos, al centro del universo. allí empuja ligeramente y tira ve a tu interior todo el chi del universo llena tu cuerpo empuja ve al universo tira ve dentro profundo dentro Empuja de al universo a lo más profundo. Tira, vuelve a tu interior. Empuja de al universo. Tira dentro profundo dentro empuja de universo nos quedamos allí y subimos un poquito sintiendo el universo bajamos sube baja sube baja relaja hombros sube baja sube Baja, con suavidad relaja las muñecas, las manos van girando y recogen una gran bola de chi, sube esta bola de chi, atravesando todo el universo, Siente cómo la bola de chi es cada vez más grande, más potente. Sube, sube, sube. A lo alto. Relaja los hombros y con la punta del dedo medio. Envía todo este chi al interior por la coronilla. Piensa suavemente en la planta de tus pies. Flexiona codos y las manos bajan empujando el chi que llena tu cuerpo. Toca yintan el entrecejo. Con los dedos medios, piensa con suavidad en yuche, en el punto puesto atrás en la cabeza. El centro de tu cerebro se llena de chi. Con suavidad, desliza los dedos sobre las cejas hacia atrás. Hacia Yuchen, toca este punto y piensa suavemente en Yintan. Los dedos bajan por el cuello hasta el espacio debajo de la tercera dorsal. Con suavidad desliza tus manos sobre los hombros, por debajo de tus axilas y ve atrás a este punto. Baja, los dedos bajan por la columna. Toca Nijmen y piensa suavemente en el ombligo. Todo el chillena, tu también. Separa, los dedos van sobre la cintura hasta el ombligo. Tocamos el ombligo y pensamos en Flexiona rodillas, cinturas y tus manos, baja. Por la parte delantera de las piernas. Nuestras manos se colocan sobre los empeines. Vamos adelante, peso en la punta de los pies, abajo un poquito, al universo. Atrás, arriba, dentro, siente profundo dentro de ti.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 Con suavidad, estiro un poco las piernas, los dedos desde adelante, recogemos todo el chi hacia los lados, nuestros dedos van por el borde de los pies hasta los talones y subimos, las manos van por detrás, mente y chi por el interior de las piernas. Subimos, tocamos Miren con la punta de los dedos, pensamos suavemente en el ombligo. Abrimos desliza los dedos sobre la cintura hasta tocar el ombligo. Piensa, siente tan bien el centro del abdomen. Suavemente deja que tus manos bajen. expande tu mente en todas las direcciones siente todo el universo siente todo el universo siente que tus manos están abajo del centro del universo. Y desde ahí, levanta una gran bola de chi. Los, los brazos van en diagonal. Y el dedo meñique sostiene esta gran bola de chi. Con suavidad sube atravesando el universo, la bola de chi, que instante a instante es más grande va nutriéndose, va haciéndose más fuerte, sube, sube esta inmensa bola de chi sube, sube, cuando la bola de chi esté en lo alto, recuerda relajar los hombros, con suavidad. Con la punta del dedo medio envía todo el chi al interior por la coronilla. Piensa suavemente en la planta de los pies y flexiona los codos. Las manos bajan empujando el chi que va llenando tu cuerpo. Nuestras manos pasan por los lados de la cabeza y a la altura de las orejas, desde el meñique, giran. Continúan bajando hasta colocarse delante de los hombros, mirando al frente. Abre Shen derecho. Empuja ligeramente con la base de la palma y lleva tu mano al universo, a lo más profundo del universo adelante. Cuando tu brazo casi esté estirado desde el meñique, gira la palma y giramos, recorremos el universo. El cuerpo también gira de cintura para arriba. A 90 grados, con el pulgar toca la segunda falange del dedo medio. Continúa tu mano moviéndose hacia atrás hasta tocar el hombro. Al tocar el hombro, el cuerpo se endereza y el dedo baja al chihu debajo de la clavícula. Abrimos Shen Men de la mano izquierda. Empuja suavemente con la base de la palma y lleva tu mano adelante al centro del universo. Cuando el brazo está casi estirado desde el menique, que endereza, gira la palma y continuamos moviéndonos. A la derecha, recorremos el universo a 90 grados, pulgar toca la segunda falange del dedo medio. La mano continúa hacia atrás, toca el hombro y el cuerpo se endereza mientras el dedo baja al chihu debajo de la clavícula. Relaja hombros. Toda tu atención a tu interior. Y haz tres respiraciones naturales. Inspira. Ligera presión en chijus, Exhala. Relaja. Inspira. Presión. Exhala, relaja, inspira, presiona, exhala, relaja, separa los dedos pulgares, suavemente empuja hacia adelante, Un poco, tus manos van al centro del universo, relaja muñecas y gira, las manos giran, las muñecas se rozan, formamos una flor de loto en el centro del universo. Con suavidad, junta las manos. Y vuelve a tu interior profundo dentro de ti. Hacemos un pequeño círculo con la base de las palmas. Y con suavidad. Subimos nuestras manos arriba, sube de arriba al universo muy lejos, estirate un poco más y abre, meñique, anular, corazón índice pulgar las manos bajan por los lados por el universo a la altura de los hombros desde el que giran miran al cielo y continúan moviéndose adelante al centro del universo al frente desde allí, con la punta del dedo medio, envía todo el chi puro al centro de tu cabeza por yin dan, por entre las cejas. Flexiona los codos y tus manos vienen desde el universo. Trayendo todo el chip puro. Toca los laterales del pecho. Siente el centro del pecho. Todo el chip puro llena tu pecho. Empuja ve atrás al universo, al centro del universo, por detrás, muy lejos, relaja hombros, codos, muñecas y con suavidad las manos van hacia adelante recorriendo el universo, girando naturalmente y recogiendo todo el chip puro del universo. Recoge todo el chi puro del universo. Suavemente llévalo a tu interior, al centro del abdomen, al también Palmas sobre el ombligo. quédate sintiendo tan bien El chi de también se fortalece. Cada vez es más fuerte, cada vez hay más cantidad de chi también. Con suavidad, separa las manos y muy lentamente, abre los ojos, pero permanece atento, atenta a tu interior, mueve con suavidad los pies, Y toma asiento. Siéntate cómodamente. Si puedes, mantén tu espalda recta. Cierra los ojos. Continúa en tu interior. Haz un escaneo suave de tu cuerpo. Si en algún punto todavía hay alguna tensión, Mantén tu mente allí. Se relaja. Se abre. Siente todo tu cuerpo. Relajado. Continúa sintiendo tu interior. Sonriendo. Naturalmente nos fundimos con el Universo. Con suavidad Lleva tu atención a Tantien. Siente Tantien, siente el centro de tu abdomen. Desde ahí, ve al universo. Tu mente se expande en todas las direcciones. Y vuelve, vuelve a Tantien, al centro de tu abdomen, abre, ve al universo y vuelve al centro de tu abdomen a Tantien. Abre. Y vuelve a Tantien. Pequeño deseo de tu corazón, desea llegar a lo más profundo del universo. Tu mente se expande en todas las direcciones. Pequeño deseo puro de tu corazón desea volver al centro de tu abdomen a tu Tantien. Tu mente desde todas las direcciones viene al Tantien y todo el Chi del universo viene con tu mente llena tu Tantien. Abre. al universo vuelve a tu interior a tan tien. fuera al universo dentro a tan Al centro del abdomen sonríe. uh, Desde Tantien al universo, expansión, naturalmente. Desde el universo a Tantien, movimiento de contracción de vuelta, natural. Siente que tú también es el centro del universo. Desde allí, expansión en todas las direcciones al universo. Desde todas las direcciones en el universo, vuelta, contracción al centro de tu abdomen. Abre. Naturalmente vas al universo, y desde ahí, naturalmente, al centro de tu abdomen. Disfruta abriendo al universo. Y vuelta también. Sonríe, continúa en silencio al universo y vuelta al también nuestro estado natural. Con suavidad, ve relajando tu intención, solamente permanece observando. Con calma, inquietud. Observa con tranquilidad y descubrirás que este movimiento de expansión y contracción continúa. Naturalmente continúa. Sonríe, disfruta. Llegamos a un estado de tranquilidad, nada por hacer. Solo sentimos, solo observamos. La mente en calma. No hay tiempo, no hay prisa. permanece en quietud, solo observando, sintiendo. Profunda calma. Profunda quietud en tu interior. Desde ahí, solo observas. sin juicios, sin control. Pase lo que pase en tu cuerpo o a nivel emocional, tu interior lo profundo, permanece en calma. Segundo, que permanecemos en calma. Es muy importante cada segundo que permanecemos en profunda calma. Es muy importante. Así nos preparamos para que en la vida cotidiana, en cualquier situación de la vida, también podamos permanecer en calma, en tranquilidad. Continúa un poco más así. inquietud, solo observando y permitiendo que suceda lo que tenga que suceder con una sonrisa en el rostro. Nuestra mente, instante, instante, se hace más fuerte, se hace más fina. Nuestro hillo en ti se clarifica. Observa, observa cómo está tu corazón en quietud, en profunda quietud, sonriente, abierto, abrazando, llamando todo con suavidad con nuestras manos vamos a recoger chi puro hacia adelante y lo llevamos al interior al centro del abdomen al también palmas sobre el ombligo Quédate allí en tu Tantien. Escucha, observa, siente. Tantien deja tu mente descansando con comodidad en Tantien. Con suavidad separa las manos y abre tus ojos con mucha calma y permanece en tu interior aún con los ojos abiertos, con la sonrisa en el rostro. Muchísimas gracias, un placer compartir con todos vosotros.